Bueno, después de fluctuar un poco en, en mi aspecto y el aspecto de mi pelo, decidí dejarlo así, libre, un poquito rebelde a veces, cuando, cuando se puede. Eh, el afro para mí es, es una cosa de, como dije, rebeldía, y es algo de, de denunciarme desde un montón de aristas, y yo creo que contribuye un montón a, a hacer un poquito de bulla, a hacer un poquito de ruido y a incomodar. Es parte de mi filosofía de vida, Incomodar como para cambiar las cosas, como para transformar, me parece que chocar, incomodar y revolucionar un poquito es como la forma de, de hacerlo Entonces nada, soy, soy como eso, un poquito genuina y dejo el pelo libre para, para eso, para transformar básicamente